Están hot, eh. Alberto, ¿tú? le mando a un beso por si tengo que no. responder. ¿Qué mentira, Cristian Sancho? Ah, no, el error no, y responde. No, no, Alberto, Alberto, te estamos cambiando de canal. ¿En, un ¿En, sí. en un lugar público. ¿En cuál? Sí. No, no vamos a mentir. No, no, ¿me no, no, no, no se puede. Estás temblando, estás temblando de los nervios. Lo amenaza muy bien, pero podemos mentir también. No, no. ¿No? En un lugar con público, ¿cómo es? Sí. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿Dónde? La verdad. ¿Sí? Sí, sí. En un ascensor. ¡No! Oh. ¡Bien! Oh. ¿En qué, re, me había olvidado. O sea, que te acordaste de otro. Te acordaste de otro, Muriela. que sí, otro peor. No, no, no, no, no, no, no fuimos a un... no, uno a otro. No, un saludo eh, no, Vamos a decir, en el edificio aquí, en no. ese momento vivíamos separados. Ella estaba en un, en un departamento, yo en otro. ¿El edificio alto de verdad. ¿Cuántos pisos? ¿Eh? edificio tiene más No, pero hay una técnica, hay una técnica. Lo trabaron. ¿Y trabas el ascensor? no. Ah, pues. No, no, no trabar no, puede ser. Rosado, no rosado. No, no, pero sí hay, hay un horario, que, que el ascensor tiene un rango la mayor. Impresionante, madrugada. <risa> claro, <risa> de no tres era hora pico. A las 3 y media, a las 4 y media de la mañana, no al era... no no día de hoy, el encargado no, no está... No está, está conociendo, ¿viste? Que ahí como que todo florece, claro, estamos sí. como... Están re calientes, sí. en realidad. puede ser. Para que no lleguen al departamento y... Claro, bien, Sí. Sí. tengo reservado el hotel sí. como es la canción pero con la sí. gana no vamos a sí. llegar no, no llegaron pero, sí. pero por una cuestión fluyó tiene que ver el moro sí, apareció sí. hay una sí. técnica la sí. técnica era además del horario que era la madrugada sí. era de esos ascensores que vos tocás los pisos y va parando va parando va parando o no no, no, son esos que tardan un poquito. Llamar? No, no, gracias a Dios, no son nunca. Pero podían haberlo podrían haberlo llamado? Sí, de... Podrían habernos llamado. Había pero no habernos llamado. Pero bueno, Podría, podríamos. Podría haber aparecido algún vecino de ese piso y ahí sí se claro. podía todo. Sí. Claro. Bien, vamos ¿sí a seguir. Serían. No. No, no, no habíamos no, chingado. No, no. En ese momento nos sentamos. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Alguna vez le revisaron el teléfono a su pareja? Ah, pregunta ¿Eh? tóxica. Me vas a enterar. A ver qué Casi la ah, robó. No me quiero enterar. ¡Jamás! Ah, ah. No, pero sí a veces cuando decís, che, ¿qué hora es? Y tocas ahí el botoncito claro. para ver la hora la y la se ven cositas. ¿Vos tenés